Se logró, bueno, la, la primera etapa que fue de captación, eh, tenemos unas 25 personas acá en País Andú inscritas para poder ser aspirante eh, a la, una prótesis y ya se acordó con PRONADIS, el Programa Nacional de Discapacidad, que es la que está coordinando esto dentro del, del, del Ministerio de Desarrollo. ...y el 13 y 14 van a estar llegando los protésicos cubanos... ...que están instalando el Instituto de, de Prótesis del Uruguay... Este, ...están haciendo capacitaciones... ¿sí? ...y acompañados de médicos uruguayos... ...estarían haciendo la captación, la pesquisa... ...de las personas inscritas... Este, ...aquellos que todavía no se han inscrito... ...y tienen necesidades de prótesis... O sea, ...aquellos que han sufrido alguna pérdida de miembros... ...o parte de miembros inferiores... ¿sí? ...y que puedan con una prótesis y caminar podrán ser objeto de, la, este, de, de esto. Las prótesis son gratuitas, ¿verdad? Este, van a tener que viajar a algunos a Montevideo, van a tener un tiempo de adaptación, ¿sí? pero todo esto, empezamos la primera ronda, como te decía, 13 y 14 en Paysandú, eh, en las horas de la mañana en eh, el Instituto Canadá, que es el lugar que está adecuado para este tipo de cosas. Y vuelvo a reiterar a todos aquellos que necesiten prótesis, ¿verdad? pasen por nuestra oficina de 18 de julio 776, este, para inscribirse y hay unos datos que se necesitan para, para hacer este objetivo de este programa.